de una manera muy diferente, porque de costumbre yo suelo iniciar con una frase que puede ser de inspiración para todos nosotros, pero nuevamente vemos un hecho que nos resulta bastante doloroso, señores, bastante doloroso. ¿Ustedes saben por qué? Porque se pone nuevamente de manifiesto la violencia de nuestros jóvenes, nuestros hombres, frente a la mujer, señores. Nuevamente se pone de manifiesto esa violencia de un hombre frente a una mujer. A través de nuestra línea de denuncia, el 829-920-2795, nos hizo llegar un distinguido amigo de lo que es noticia Los Arcarrizo, un periodista de allá de la zona, que a él le llegó un video donde se ve precisamente a un joven golpeando de manera brutal a una dama. No solamente golpearla, la tira al pavimento, allí se ven imágenes que para mí resultan muy crueles. Pero debemos compartirla para poder buscar y crear conciencia de lo que significa el maltrato y la violencia frente a una mujer. No tenemos el nombre de este joven ni de la dama que ha sido golpeada allí, pero sí nosotros tenemos las imágenes. ¿Para qué? Para llamar la atención a las autoridades. Llamarla de una manera contundente y precisa de lo que está pasando, señores. Este joven es de Los Arcarrizos, precisamente está en la zona ahí, eh, donde le dicen el sector de la calle La Torres, de Los Arcarrizo fue que ocurrió este hecho. Fue grabado a través de un celular, nos lo hicieron llegar nuestros amigos de noticias de Los Alcarrizos para poder nosotros llamar a la atención a las autoridades y que este joven sea capturado, señores. No es posible ver nuevamente un hecho de violencia como este, señores. De manera brutal y cruel y cobarde, él la golpea. Pero no es solamente el hecho de golpearle, la cantidad de palabras obscenas que le dice a esta, y él sabiendo que lo están grabando, dice que no importa que lo graben, que a él no le importa nada de que él sea grabado, señores. ¿Qué ocurre con nuestros hombres? ¿Qué está pasando con nuestra sociedad, señores? La violencia se está apoderando de nuestros hombres. ¿Qué pasa, por Dios? Señores, en plena vía pública golpear a una dama de esa manera golpearla no solamente de manera brutal, sino también lograr que ella se sienta, mire, maltratada con palabras. Vamos a ver parte de ese video ahí, por favor, vamos a verlo. Graba, graba, graba más. el ¿Vieron ustedes cómo ese hombre, ese joven se atreve a golpear a esa dama? Miren de qué manera, señores, ¿hacia ¿sí dónde vamos? Pero este video es para que las autoridades puedan ver este hecho y puedan dar al trate con este joven. Esto fue en la zona de Los Alcarrizos, precisamente en la calle La Torres. De ahí de Los Alcarrizos nos lo hicieron llegar nuestros amigos de lo, de lo que es noticia de Los Alcarrizos, señores. Es muy importante para que las autoridades salgan a buscar a este joven y pongan tras las rejas ante este hecho de violencia frente a una mujer.